Bienvenidos a la segunda parte de cómo estudiar vuestros resultados. Hace unas semanas publicábamos el vídeo de mis resultados de septiembre y os preguntábamos si queríais que publicáramos la segunda parte. Ya sabéis que es un, eh, una sesión que hemos llevado a cabo en la Trading Team. La Trading Team, eh, para los que no lo sepáis, es una mentoría grupal donde eh, trabajamos con alumnos y exalumnos de Armada FX. Si estás interesado y eres eh, un exalumno, Puedes eh, pedir más información dejándomelo en los comentarios. Y bien, os decíamos que si os interesaba este contenido, pues os traeríamos la segunda parte. Eh, bien, no me voy a entretener más, eh, vamos directamente al contenido de esta segunda parte, eh, lo primero que tengo que deciros es que eh, no tengáis en cuenta el resultado, sino más bien cómo trabajamos de forma interna con los números que eh, os vamos a presentar, tanto los ratios como los porcentajes y todas esas estadísticas que salen a final de mes, y cómo trabajarlos para en el medio-largo plazo eh, poder maximizar nuestro trading y obtener mejores resultados. Espero que os guste el contenido, si tenéis alguna duda, dejármelo saber abajo en los comentarios y vamos a por ello. Vale, tenemos por un lado eh, ratio, eh, beneficio... Eh, bueno, vamos a ponerlo así ratio beneficio-pérdida y por otro lado tenemos porcentaje. Esto va a ser nuestro porcentaje de aciertos. Vale, si queremos ir, o sea, lo primero que tenemos que saber es que hay una relación directa entre el ratio beneficio-pérdida y el porcentaje de aciertos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que si vamos a poner el foco en tener porcentajes elevados, estoy hablando elevados 70%, 80%, 90%, un trader que acierta el 90% de las veces, o el 80% o el 70% de las veces, tiene una relación directa con el ratio beneficio-pérdida. Un trader que acierta el 90% de las veces es imposible por estadística, por matemática, por, eh, por lo que queráis. Es imposible que este tío cierre 3 a 1 o 4 a 1. Es imposible, ¿vale? Porque hay una relación directa entre tener porcentaje elevado de aciertos y tener ratios elevados de beneficio-pérdida, ¿vale? En cuanto más porcentaje arriesguéis, si estáis dispuestos... A eh, tener un 50% de, de, de porcentaje, más margen de maniobra vas a tener, vais a tener con vuestro ratio de beneficio-pérdida. Es decir, si ahora cambio mi estrategia y mi mentalidad como trader y empiezo a enfocarme a tener solamente el 50% de aciertos, sí puedo, a ir, sí puedo ir a por ratios 3 a 1 fácilmente o 4 a 1 sin problema. ¿vale? Porque la estadística me lo va a permitir. Ahora eso sí, tienes que estar preparado para que a final de mes saber que si quieres estos números, vas a sacrificar eh, perder la mitad o más de veces, ¿vale? Y esto es una relación que eh, existe, ¿eh? es matemática pura. Pero, pero da igual, vosotros tenéis que detectar qué estilo de trading hacéis, porque... Porque estar... O sea, ni una si ni una cosa es muy buena, ni una cosa es muy mala. O sea, tener un porcentaje de aciertos elevado no es mejor que tener un porcentaje eh, de aciertos muy bajito, pero tener ratios muy elevados. Vale, Conozco traders profesionales que viven de esto con ratios, con porcentajes del 30% de aciertos y ratios de 5 a 1. ¿vale? Así que, ¿qué es lo que me ha ocurrido a mí eh, por tener un mes en el que cierro uno a uno? Lo primero, que cuando he querido ir a por ratios, eh, a por porcentajes tan elevados como el 70, hubo un momento del mes en el que yo, eh, pues, eh, iba a 100% de aciertos y quedaba una semana y media o dos semanas para cerrar el mes. Lógicamente, mi ratio que era de uno a uno. Eh, Aparte de esto, aparte de esto que acabo de comentar, que es una de, de, las, eh, de las cosas que yo tengo que tener en cuenta de por qué mi ratio ha sido eh, tan bajo, eh, la otra cosa ya es técnica. Eh, el tema técnico es que eh, me voy al resto de pestañas del Excel y tengo que buscar las operaciones a favor de la tendencia. Porque... Sabemos que contra tendencia buscamos ratios 1 a 1, pero a favor de la tendencia es donde tengo que exprimir eh, mi operativa. Y me doy cuenta de lo siguiente. Me doy cuenta de que en las cuatro semanas, ¿vale? No, no vamos a ir una por una. Bueno, las operaciones las tenéis todos en, el, en Discord porque las hemos ido subiendo. Eh, pero vais a, a daros cuenta de que es que solamente he operado a favor de la tendencia un día. ¿Vale? Eh, la caída en septiembre ha sido tan vertical ha caído con, con, con tanto... Eh, el, pre, el precio se ha desplomado durante el mes de septiembre que no me ha dado opción a subirme las tendencias ningún día. Y todas las operaciones que he hecho era el precio cayendo con fuerza y chocando contra niveles de H1. Y es ahí, pues, por casualidades. Porque los días que ha habido operaciones a favor de tendencia no he estado delante de la pantalla. Porque cuando se han dado, no he estado delante de la pantalla. Pero la realidad es esa. Cuando he operado he operado contra tendencias este mes, ¿vale? Solamente una entrada a favor. Y ahora bien, ahora voy a ir a esa entrada a favor y voy a ver si mi gestión ha sido correcta. Y si mi gestión no ha sido correcta, eso es un punto negativo para trabajar el próximo mes, ¿vale? Y quiero que todos trabajéis de esta forma, ¿vale? Porque vamos a ir eh, justo al kit del problema, ¿vale? Vale, eh, para los que vayáis a trabajar con eh, cuentas capitalizadas, con empresas de fondeo, esta es mi forma de trabajar y lo primero que, que yo mentalmente me, me, me digo a mí mismo y, y, y quiero que, que también adoptéis esa, esa posición, es de que eh, somos emprendedores de los mercados, ¿vale? Eh, la gente piensa que es asalariada del mercado y a final de mes quiere recoger su sueldo por el trabajo que ha desempeñado operando como trader. Esto es, esto es para mí, un, un error común de cada trader. Todo lo contrario, somos emprendedores de los mercados. Eh, pues acordaros del COVID, el mes de marzo del mes pasado, o sea, del año de, de este, este último marzo, pues fue una locura. Y ese mes operó muy poquita gente porque la volatilidad no permitía... Eh, hacer operaciones buenas y como emprendedores de los mercados lo mejor es dejar pasar el mes, ¿vale? Eh, o, o, o operar cuando las cosas se estabilicen, ¿vale? Entonces, cuando cambiamos esta forma de pensar, esta dinámica y dejamos de pensar de que a final de mes yo tengo que cobrar mi sueldo, mi sueldo como operador de los mercados y empezamos a verlo como que somos emprendedores y como, como cualquier otro emprendedor habrá meses en los que hagamos más, habrá meses en los que hagamos menos, pero nuestro trabajo es eh, acatarnos a nuestro trading plan con disciplina, pues entonces las cosas y los números empiezan a salir, porque nuestra mentalidad empieza a ser la correcta. Y esto pasa un poco con, con las empresas de fondeo, que las empresas de fondeo te ponen unas exigencias eh, brutales que lo que hacen es equilibrar, eh, o sea, poner en tu contra la balanza de probabilidades y ponerla a su favor en cuanto. ¿Y, y, y cómo lo hacen? Metiéndote presión. Drawdown, máximo de ganancias, eh, la regla de, de la consistencia y todo eso es ir metiéndole presión a tu operativa que lo que hace es ir... Eh, eh, te, eh, que, que seas indisciplinado y que acabes incumpliendo alguna norma de tu trading plan y que en un mes malo te consigan quitar la cuenta. ¿no? Pero aquí estamos para hacerlo eh, lo mejor que podamos y, y cuando las cosas se hacen eh, y te ciñes a tu trading plan, pues salen los números súper buenos y es imposible que te quiten una cuenta y es imposible que por mucho capitalizador y por muy difícil que lo pongan, eh, pues te echen, porque al final salen los números. Entonces, para eso, yo me organizo un pequeño eh, PowerPoint en el que pongo objetivos en mi primer, mi primer mes en la cuenta real. Por ejemplo, en este caso, estoy operando con YouProfit en una cuenta de 25K y este era mi primer mes eh, con la cuenta real. Eh, me propuse unos objetivos para septiembre, eh, una serie de acciones y de medidas para llevar a cabo durante todo el mes y luego a final del mes sacar los resultados y ver qué eh, me ha dejado las acciones y las hipótesis que yo me he puesto en agosto. A partir de ahí, valorar si, si debemos de seguir por ese camino o no, y poner objetivos para el siguiente mes. En caso de haber metido la pata, eh, corregir esos errores para el mes que viene, y en el caso de que lo hayamos hecho muy bien, pues poner objetivos un poco más ambiciosos para el mes de octubre en este caso. Eh, vale. Los objetivos para septiembre, para muchos de los que eh, no iniciasteis la, la mentoría grupal o no habéis podido ver las primeras sesiones, pues era eh, un poco eso, obtener un drawdown más bajo que en la prueba de evaluación eh, durante, durante la, el periodo de evaluación, que tardé un mes y medio en conseguir eh, la cuenta capitalizada, pues eh, tuve un drawdown de 470 dólares. Pues es un drawdown muy bajito, pero eh, para operar en real... Eh, yo, uno de mis objetivos era bajar este número todavía más y operar todavía más tranquilo. Eh, el segundo objetivo que me puse era subir el porcentaje de aciertos con respecto al de la prueba de evaluación. El porcentaje de aciertos en la prueba de evaluación fue del 62%. ¿vale? Y luego, ter el tercero, salir de la zona del colchón de 1.250 dólares. Eh, es la regla más complicada eh, porque el drawdown... Eh, sabéis que os va a ir persiguiendo y, y es como una losa, eh, cuando comentaba el tema de la presión que nos meten para hacernos indisciplinados, eh, esta es la regla por excelencia, la que la mata traders, que, que, como llamamos. Entonces, mi prioridad para este mes es eh, salir de esta zona. ¿no? Tenemos 1.250 dólares de colchón y mi prioridad era salir y hacer el colchón más grande. Vale, eh, la operativa disciplinada y el cumplimiento del plan era mi objetivo para conseguir todo esto. Vale, eh, acciones y medidas para lograr eh, todos estos objetivos que yo me he puesto eh, para operar en la cuenta fondeada: primero, quitarme un patrón de entrada que me quité cortos, largos, atrapados eh, con el fin de reducir mi drawdown, eh, descartar entradas y confirmaciones por la cinta y las velas de freno. Esto eh, conlleva eh, este cambio brutal de mi trading plan. Eh, quitarme esos dos patrones de entrada y, y ese estilo de entradas confirmando por la cinta eran una decisión que iba a tomar para que en la cuenta real mis números mejoraran. Eh, segundo, ser más selectivo y apoyar las entradas en niveles re relevantes y operar únicamente esfuerzo-resultado. De esta forma, eh, iba a conseguir subir mi porcentaje de aciertos. Otra de las hipótesis que yo manejaba en este cambio de mi trading plan. Luego, cuando el colchón sea el doble del drawdown inicial, hacer una escalada de apalancamiento. Esto quiere decir lo siguiente, eh, si mi objetivo es eh, aumentar el colchón, en vez de 2.250, eh, pues al doble, serían 2.500, y cuando llegue a 2.500, la posibilidad de operar con tres contratos en vez de con dos. ¿vale? Es, ese es el objetivo y las acciones que yo tengo en mente para el mes de septiembre. Y luego, hacer retiradas por encima de 2.500 dólares, siendo 2.500 dólares el mínimo a dejar en la cuenta después de retirar. Vale, entonces, para que veáis cómo yo he eh, enfocado todo esto y cómo vosotros podéis hacerlo cuando estéis capitalizados. Eh, con un drawdown tan corto, y operando dos contratos, es una locura. Así que debemos subir el drawdown al doble, ¿vale? Dejar el drawdown atrás, a partir de cero, eh, sabéis que se va a estancar ahí, y todos los profits que vayáis haciendo hasta 2.500, 2.500 ya es un drawdown aceptable para no ir siempre con el miedo de que nos va persiguiendo. Entonces, a partir de ahí, tenemos dos opciones. O empezar a hacer retiradas, o subir a tres contratos. Yo, en mi caso, he decidido en vez de hacer retiradas de dinero, he decidido subir a tres contratos, ¿vale? Ir mejorando los números de mis estadísticas operando un contrato más, porque he, he tomado esa decisión porque viendo que si estoy entre los baremos del 60 y el 70% de aciertos, pues en cuanto más contratos le meta, si sigo operando de la misma forma, eh, pues mis resultados van a, a ser mejores cada vez más. A partir de 2.500, operando con tres contratos, empez empezaré a hacer retiradas siempre y cuando mi cuenta no se quede inferior a 2.500. Es decir, eh, lo primer la primera acción es operar a tres contratos. Con lo cual, imaginaros, llego a octubre, eh, a llego a 2.500 dólares, opero con tres contratos. Si en noviembre he sacado 1.000 dólares y llevo mi cuenta a 3.500 dólares, pues sacaría una retirada de 1.000 dólares. Y seguiría operando con tres contratos. Esa sería la estrategia que me planteé para operar con una cuenta real de Uprofit. Vale, resultados de Uprofit en septiembre. Vale, los resultados eh, son eh, hasta hoy, día 12 de octubre. Para los que vean el vídeo después en, en diferido eh, o más adelante, meses siguientes, pues este, estos resultados son hasta el día 12 de octubre. ¿Vale? Así que en este profit de son. Eh, ué, son 1281.25 vale, suponen eh, el mes de septiembre y los 12 días de octubre. ¿Vale? Así que lo primero es eh, saber que he llegado a mi objetivo y he dejado atrás los 1250 dólares del colchón inicial así que primer objetivo cumplido vale eh, a partir de ahora todo el profit que haga va a ser para seguir ampliando mi colchón y esto me va a dar cada vez cada vez más seguridad eh, pues el saber que no me van a quitar la cuenta por lo menos por la regla del drawdown que suele ser la que se suele fulminar a todos los traders ¿Vale? así que en este sentido primer objetivo de, de septiembre cumplido eh, por otro lado eh, por eso he puesto el, eh, los resultados aquí, para, para ver el tema del, del total PNL que llevo hasta, hasta hoy. Eh, porcentajes de acierto. Siguiente captura, porcentajes de acierto. Eh, porcentajes de acierto en la prueba de evaluación ha sido del, del 62,50 y las acciones que había tomado era quitarme cortos largos atrapados, quitarme velas de freno y quitarme entradas confirmando por la cinta con el objetivo de subir mi ratio, mi, o sea, mi porcentaje, perdón. Eh, hipótesis totalmente eh, acertada. Eh, una vez que me he quitado eh, esas cosas de mi trading plan que pensaba que me estaban eh, metiendo una presión adicional, efectivamente, mi, mi porcentaje de aciertos ha sido del 76,47%. No sale 72% en las cuentas reales porque eh, la cuenta de YouProfit he tenido que lanzar operaciones adicionales, porque ya sabéis que me exigen operar un mínimo a la semana. Lógicamente, esas entradas no las he hecho con mi cuenta real. <risa> Así que las he soltado solamente con las de eh, con la cuenta capitalizada de YouProfit. De you y os recomiendo que lo hagáis todos igual. Si os fondeáis con YouProfit, eh, pues os van a pedir un mínimo de actividad a la semana y tenéis que eh, hacer una eh, más de una operación a la semana. Y si no habéis visto nada, como ha sido mi caso una de esas semanas, pues eh, lanzó la operación solo con la cuenta fondeada, no con la cuenta real. Eh, para que sepáis un poco, estoy lanzando las cuentas, o sea, las operaciones estas las estoy lanzando con el micro. Me subo a tendencias o hago operaciones sin señales de entrada, simplemente es para que me vean que estoy operando y me, me obligan a hacerlo. Así que eh, pues he tenido la suerte de hacer alguna operación en micro. Que, que ha sido positiva, eso es lo que ha hecho eh, subirme del 72% al 76%. Pero como veis, eh, o sea, es que el cambio es brutal. Y lo que quiero venir eh, con este dato es que menos es más. Y la gente piensa que es al revés: más patrones de entrada, más eh, cosas, cuestiones técnicas a mi trading plan, y va, voy a ganar más dinero. No, todo lo contrario: menos es más quitarme patrón de entrada, quitarme algunas eh, confirmaciones con la cinta, quitarme eh, ciertas cuestiones técnicas de mi trading plan, han hecho que mis porcentajes suban, ¿vale? Y era una hipótesis que yo iba a poner en marcha con mi cuenta real y fijaros qué diferencia tan brutal. Que igualmente un 60% es, es un eh, resultado buenísimo, pero ojo, hay una diferencia grande, del 60 al 76, ojo, ¿vale? Y esto solo haciendo esos cambios en el trading plan, ¿vale? Así que los que queráis eh, maximizar o multiplicar vuestros resultados, que sepáis que podéis trabajar directamente con esos datos. Y que si sois disciplinados, eh, tenéis la prueba aquí de que con los patrones de entrada de armada, fijaros qué números. Y es que no hace falta más. No hace falta comerse la cabeza como nos la comemos, metiéndole más patrones, metiéndole... Que no, que no. Vale, siguiente captura. Drawdown. El siguiente objetivo era bajar mi drawdown. En la prueba de evaluación han sido 470 dólares de drawdown y eh, en mi primer mes en la cuenta real con YouProfit ha bajado a 360. Eh, Sabéis que el, el drawdown era 1.250. Fijaros si lo he tenido lejos durante todo el mes. O sea, solamente 360 dólares de drawdown. ¿Vale? Un, una estadística brutal. Es buenísima. Este número es buenísimo. Vale, en resumen, haciendo las cosas bien y siendo disciplinado y teniendo un plan sólido y estable, obtenemos mejores números en real que en la propia prueba. O sea, en la propia prueba no tenía presiones ninguna, porque si no pasas la prueba, pues bueno, pues ya renovaré o ya intentaré otra vez la prueba, da igual. O sea, pero una vez que pasas a real, que hay un cambio brutal, que el impacto de emociones sube, que eh, el tema del dragón te más todavía. Y los números son mejores que en la prueba. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos sido disciplinados, que hemos achacado a todas las normas del trading plan, que los cambios que hemos hecho en nuestro trading plan para obtener buenos resultados han surgido de efecto. Y que si seguimos haciendo lo mismo durante los próximos meses, los resultados deberían de ser igual de buenos. Así que me marco como objetivos para octubre, Primero, ampliar el colchón del drawdown, lo tenemos ahora mismo en 1.280 y algo. Eh, mi objetivo es llegar a 2.500, como os he comentado, y a partir de 2.500, en vez de hacer retiradas, he decidido apalancarme con un contrato más. Y segundo, continuar con el mismo plan operativo. O sea, los resultados son magníficos. No debo de hacer ningún cambio más en mi trading plan. Como está, está bien. Lo único que tengo que hacer es seguir haciendo lo mismo. Y luego, una parte muy importante que, que, que me gusta hacer también en este tipo de capturas cuando yo eh, las hago, es eh, premiarnos, ¿no? Es eh, decir, lo, lo bien que lo estamos haciendo, mucho ánimo para el siguiente mes y que el, el trabajo ha sido excelente, porque cuando no hemos tenido fallos ni, ni, ni, ni, ningún, eh, ni ningún error de disciplina, pues hay que felicitarse a uno mismo y tenemos que eh, nosotros mismos premiarnos, ¿vale? De esta forma, eh, vamos a poder en el futuro trabajar pues, con la misma ilusión, la misma energía, las mismas ganas de seguir teniendo buenos resultados y ya solamente dependerá del mercado, dependerá de la situación del mercado que nos quiera dar más o menos operativas, que nos quiera dar a favor de tendencia o, o contra tendencia y de, y de que por lo menos por nuestra parte saber que estamos haciendo eh, todo lo correcto para seguir adelante con buenos números. Y este es un poco eh, el trabajo con la cuenta capitalizada, ¿vale? que me gustaría que eh, cogierais todos eh, la misma forma de trabajar, porque a mí eh, me resulta eh, muy positivo y, y me, me funciona. ¿vale? Eh, entonces, este tipo de capturas eh, las podéis tomar como que es vuestra propia empresa y estáis trabajando con una empresa en la que vosotros mismos sois los propios jefes y estáis presentándoos los números y estáis mejorando vuestros números. Estos números os pues, podéis hacer una idea como si los estuvierais presentando a, a una empresa, que sois vosotros, ¿vale? Así que olvidaros de que sois asalariados de los mercados y de que tenéis una empresa, tenéis un negocio, sois emprendedores. Y con esto estáis trabajando en vuestros objetivos de empresa. Bien, deciros que he tardado bastante en subir el vídeo, estamos hablando sobre los resultados de septiembre, pero como bien os decía, eh, lo importante de este vídeo no es que veáis los resultados que obtengo mes tras mes, sino más bien, cómo trabajo con esos números, pues con el fin de maximizar mis resultados en el medio largo plazo. Comentaros también que ya no estoy trabajando con YouProfit, eh, dejé de operar esa eh, cuenta real pues debido a que infringí una de las leyes, operé con tres contratos eh, cuando solamente eh, podía hacerlo con dos y esto fue debido a un error en la herramienta portfolio de ATAS. Ya sabéis que opero de forma simultánea mis dos cuentas y eh, pues me soltó un contrato de más y me descalificaron. Igualmente me ofrecieron eh, hacer un reset de mi cuenta real, hicieron un estudio de riesgo sobre mi operativa durante la prueba de evaluación y me, me ofrecieron hacer un reset que no he aceptado y he preferido pues, eh, seguir trabajando solamente con mi cuenta particular. Eh, esto lo expliqué en nuestro canal de Instagram, que por cierto, eh, si todavía no nos seguís en Instagram, te voy a dejar por aquí debajo eh, nuestra cuenta para que empieces a seguirnos porque a través de esta cuenta de Instagram eh, seguimos todas las noticias eh, de forma diaria y vas a poder estar al tanto de todo lo que vamos subiendo. Espero que os haya gustado todo el contenido, os voy a dejar por aquí dos vídeos que me parece muy interesante que veáis, son los últimos contenidos que hemos subido al canal y os voy a dejar también un botón de suscribir por si todavía no lo habéis hecho. Así que sin más, espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Chao, chao!